Otra vez te pensé, pero más de lo normal Pensaba escribirte, sé que no va a contestar Y me tengo que alejar, sé que algún día no volveremos a encontrar Y ahora estoy tomando el vuelo, de aquí hasta cuando es que nos vemos Si desde siempre no queremos Y el uno para el otro siempre estaremos Me fui para la disco con mi broda y mi equipo te escribo, me fui para la disco con mi brodas y mi equipo, nos bebimos unos litros. Te llamo, te hablo, te escribo. La luna sabe la veces que le hablé de ti, y no miraba al cielo pidiendo que sea feliz, así esté conmigo, así. Tú no quieras saber más nada de mí Si tú dices que química somos un experimento Tu alma con la mía mami son los elementos Como sabes bailemos juntos y lento Seamos uno solo mami por el momento vi, te entiende, por favor comprende A estas alturas pensarte no es suficiente Espero que no te vayas y si te va detente Y permíteme nunca salirme de tu mente otro querrá borrarme, otros dirán amarte, otros querrán besarte. Pero nadie como yo es que a ti va a amarte. Y tú estás clara que tomarme es algo aparte. Algo que no es de acá. Fuera de lugar, algo que no se puede palpar Algo que solo se imaginan El límite entre lo artificial, con lo espiritual Mami a ti te prendí, vela, esto es un ritual Ayer estaba bien, pero ahora estoy mal Siento que lo que tuvimos fue algo genial Pero lo arruiné y ya no te veré jamás Me fui pa' la disco con mis brodas y mi equipo Gracias.